y en puerta, o se hacen de la vista gorda. El caso es que está intransitable, usted está mirando la situación. Usted camina el tránsito y se dará cuenta. Sí, yo digo cerca de la carretera de Matuán, que a, a los principios vienen haciendo la calle, lo que hicieron fue un callejón, que no caben ni siquiera dos vehículos, que siempre lo no vemos que accidente casi mente con la cortadora que pasan los camiones, tienen que meterse a los patios para poder dejar que otro